Entonces, eh, compañeros, buenas tardes. En esta última mesa ya de la jornada, que empezamos con este, esta cartelera que tenemos aquí de excelentes profesionales, que vamos a abordar el tema, yo creo que novedoso, y yo creo que de futuro, referido a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esa mirada didáctica tan apasionante como es el aprendizaje-servicio. Desde Aragón, pues, un saludo. María desde Extremadura, Sergi y Daniel desde la Comunidad Valenciana y a los mandos, nuestro amigo desde la Comunidad Catalana, Pere Marqués. Bueno, pues, eh, a Pere Marqués, al cual hemos de agradecer que ya son 56, me parece, son 56 los encuentros. ¿eh? Y ya me consta que me ha dicho que para el año que viene la idea es continuar. Ahí estaremos, amigo. La organización de esta mesa redonda eh, eh, va a ser muy sencilla. ¿eh? Tenemos aproximadamente una hora de trabajo, creo que son ahora son las, son las siete y media pasadas, me la apunto, 19.35 para no pasarnos. Entonces vamos a tener más o menos una hora de, de trabajo y la vamos a organizar de la siguiente manera. En primer lugar, eh, os haré un pequeño planteamiento, cuatro pinceladas, muy breves, en, en menos de ocho minutos, sobre los ODS. Posteriormente, María García, desde Extremadura, desde su CPR de Cáceres, su centro de formación del profesorado, nos hará también otras pinceladas sobre el marco de lo que es el aprendizaje de servicio, y daremos paso a los dos principales protagonistas de la mesa, que son Sergi y Daniel, que son los que están llevando esto a la práctica, los que, están, los que están demostrando que esto es posible. Y ahora me dirijo a todos ustedes, a todos los que nos están siguiendo en este momento, porque si Dani y Sergi son importantes, todavía lo son mucho más ustedes. Nosotros ayer nos juntamos y podíamos haber, podíamos haber grabado el vídeo y ahora ustedes lo podían ver en cualquier momento. Pero precisamente porque estamos en directo, lo que vamos a hacer va a ser aprovechar para que ustedes en el chat, ¿eh? ustedes en el chat vayan haciendo preguntas, vayan a cualquiera de los participantes o en general, y María y yo estamos siguiendo el chat y al final, al finalizar las cuatro intervenciones, pues eh, daremos la palabra. Nos interesa mucho el final, por lo tanto tenemos que ser, Sergi y Daniel, pues un poco rigurosos con, con ese tiempo en torno a ocho minutos más o menos, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo ya empiezo, ya me he puesto mi cronómetro a cero para dar ejemplo y a ver si en cinco minutos lo hago. Tiempo. Bueno, os regalo una bienvenida. Estas margaritas que eh, hago yo en mis, en mis andadas en mi, en mi senderismo que me encanta hacer pero esa misma naturaleza que nos regala las margaritas fijaos en qué situación la estamos poniendo ¿eh? ¿Eh? fijaos en qué situación hoy precisamente que es el día el día de la Tierra nace, se celebra a nivel internacional ¿eh? si no nos unimos si no nos unimos este planeta Tierra nuestra madre naturaleza se va a morir no tengáis ninguna duda porque ya nos está dando avisos, nos está advirtiendo con tornados, con tormentas, con heladas fuera de tiempo, con inundaciones, con sequías. Nos está dando mensajes, nos está dando avisos. Y ya veremos si hacemos caso o no. Desde la escuela, desde una escuela transformadora, no podemos mirar ya hacia otro lado. Y el compromiso tiene que ser evidente. Y digo desde una escuela transformadora. Para la mejora social, ¿eh? para transformar la sociedad. Desde una escuela transmisiva, aquí poco más que conocer los ODS se van a poder hacer. Y haciendo carteles, o haciendo vídeos, o sabiendo de qué van, pues la verdad que por ahí no va a ir eh, el tema de hoy, ni el compromiso que pedimos a la escuela. Porque yo les pregunto: la pobreza, el hambre, la salud, la igualdad de género, la educación, el agua limpia, el saneamiento, las energías, las industrias, las infraestructuras, la innovación, la igualdad y la desigualdad, las ciudades y los pueblos, la sostenibilidad, la industria, la producción, la agricultura, los sectores económicos, el clima, la vida submarina, la vida terrestre, los ecosistemas, la paz. La justicia, ¿eh? la igualdad, la solidaridad, la alianza para cambiar este mundo. Estos temas los tenemos que tratar en la escuela o no. Pues si pensamos que esto que estamos hablando ahora, hay que trabajarlo en la escuela, sencillamente hemos dicho ya sí a los objetivos de desarrollo sostenible. La nueva ley educativa que se ha promulgado en España y que antes del verano, pues, antes del verano, Va a salir ya su, su currículum concreto. Apuesta por este tema. ¿Eh? Tres palabras claves para resumir esta ley. Habla de que vamos a, podemos hacer un trabajo en la escuela competencial, práctico, o sea, conocimientos en acción, conocimientos vivos. Dos, una educación para el desarrollo sostenible que entronca con lo que aquí hoy estamos intentando presentar, y tres, en un concepto de escuela inclusiva. ¿Y qué es eso de escuela inclusiva? Sencillamente, que un niño, además de tener un pupitre o una mesa y una silla, ese niño tiene presencia, pero ahí no puede ser. Además de tener presencia, ese niño tiene que identificarse con un grupo, con su tutoría, con su profesor, que lo mira que tiene altas expectativas y que va a hacer lo posible y no imposible para que ese chico progrese. Por lo tanto, este es nuestro compromiso profesional con la escuela in inclusiva. ¿Está presente el niño? Sí. ¿Participa y se siente miembro de un grupo? También. Y además progresa en lo que puede. También. Por lo tanto, tenemos hacia el 2030 el reto educativo que nos manda Europa. Otra cosa es que hagamos caso, porque Europa se le hace o no se le hace caso, pero tenemos el mandato, que además España ha firmado, igual que todos los países del mundo, de que en estos años tenemos que trabajar en la escuela, que los chicos aprendan, sepan los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para apostar, para luchar, para defender, para dar ejemplo en una apuesta clara por el desarrollo sostenible. Esto no se puede hacer, salvo desde una perspectiva competencial, que la ANLOE, como os digo, incorpora. ¿Y cómo acotamos el desarrollo sostenible? Sencillamente, que nosotros tenemos que seguir con estado de bienestar, pero sin comprometer para nada el futuro de nuestros hijos ni el futuro de nuestros nietos. Porque es muy fácil hablar con lo que estoy haciendo yo ahora. Y hay mucha gente comprometida, teóricamente, con el medio ambiente, con el desarrollo sostenible. Mucha gente que se pone la chapa en el pecho, esa chapa de colorines que vemos... Que es, que es el símbolo un poco, la, la, la bandera, el estandarte, el anagrama del desarrollo sostenible. Pero lo que hace falta es que esta cola de la derecha em, em, aumente. O sea, que estemos, cam, estemos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida, porque si no es así, no va a valer para nada. ¿Qué quiere decir el trabajo, el trabajo de ODS? Quiere decir que tenemos que asumir, niños, jóvenes y mayores, una dieta muy dura. Y este estado de bienestar en el que vivimos, tenemos que estar dispuestos a renunciar a parte de él. ¿eh? O sea, que en invierno la calefacción un poquito más baja. Que el aire acondicionado en verano un poquito más bajado, Que el coche contra más tiempo en casa, mejor. Los plásticos, casi nada. Comodidades mínimas. El armario con menos ropa nueva. Porque hay un anuncio del año 70 que lo decía hablaba de la electricidad y decía españoles aunque usted pueda pagar España no puede, pues esto es la realidad, aunque nosotros podamos gastar la energía que sea o tener cuatro coches o 20 camisetas en el verano, pues este no es el camino para salvar el planeta, el planeta Tierra. Además el cuerpo es muy traidor y después de que nos hemos acostumbrado a vivir bien, pues esto es muy complejo. Ya hay grupos de profesores y hay colectivos que apuestan decididamente. ¿Eh? Por ejemplo, este, el grupo de profesores por el futuro. ¿Eh? Hoy precisamente este colectivo, al que admiro personalmente, ha ido al Ministerio de Educación, está en Madrid y ha entregado una propuesta para que en el nuevo currículum en español el desarrollo sostenible, los contenidos de desarrollo sostenible estén presentes. Ojalá les hagan caso. ¿Y en la escuela qué? En la, escuela, en la escuela, además de lo que solemos hacer habitualmente, os planteo, os propongo un trabajo por retos. Un trabajo por retos. Que se tome conciencia claramente de cuál es el problema, de qué es lo que está pasando para cambiar el comportamiento. ¿Eh? Y esto no estamos acostumbrados a hacerlo, pero es, el, es el, la mirada didáctica que vamos a tener que ir haciendo. Quiero decir, en la propuesta metodológica es primero tener conciencia. Que no, nos, que no estamos concienciados aún de que, de que la Tierra está en peligro. Y esto es un problema urgente. Para cambiar esa conciencia, después de hablar, de debatir, de ponerlo de manifiesto, es necesario introducir en el alumnado un conocimiento rupturista, algo que rompa su conciencia. Algo que rompa su conciencia. ¿eh? Entonces, claro, 14, 15, 17 ODS. ¿Cómo los organizamos? Cada centro lo tiene que ir viendo, pero lo que no podemos ir haciendo hoy uno, mañana otro, y dentro de los meses que viene otro y no sé qué. No, no, esto habrá que trabajarlo tal y como nos proponen todas las leyes, estas, las que vengan y las que se fueron, de una manera globalizada, de una manera organizada por temas que nos interesan a los profesores y a la escuela. ¿Eh? Si trabajamos algo, por ejemplo, el mundo 2-3, en torno al planeta y al universo, temas propios de la escuela, ahí es donde tendremos que trabajar una serie de los ODS, ¿no? Y en este sentido, el colectivo Atlántida al que pertenezco está intentando hacer esta agrupación. ¿Y el centro que ¿Vamos bien? No, vamos bien, ¿no? Ya me estoy pasando. Un segundo. Por lo tanto, el centro nos podemos comprometer de muy distintos niveles, de muy distintas maneras, desde un nivel 1 voluntario, arbitrario, improvisado, hasta hacer una semana cultural, hasta convertir los ODS en referencia de nuestro proyecto educativo. Es difícil. Vamos a encontrar gente en contra con el sombrero rojo, gente como nosotros con el sombrero verde, que soy, soy a quien nos llamo hoy, y gente amarilla que si nos ven a hacer bien tendrán la vivencia y se engancharán. Nada más. Muchas gracias por escucharme porque me he ido ya un minuto. Y doy la palabra a María García que nos hace el encuadre del ODS. Adelante María. Vale, si dejas de compartir... Hecho. Venga, eh, vamos a compartir pantalla. Y nada, muy buenas tardes a todas las personas que habéis decidido apuntaros a esta preciosa mesa redonda donde compaginamos los ODS con una de, de las metodologías que podemos llevar a cabo en los centros educativos. Una de tantas, porque ninguna es mejor que otra. Eh, según... Eh, el proyecto que queramos hacer, a veces utilizaremos un ABP, un cooperativo, haremos lecciones magistrales, todo es válido en la escuela. Simplemente, yo estoy aquí posicionada porque de todas las metodologías con las que más me identifico, por su base social, por su pedagogía, por el compromiso que tiene hacia el entorno y hacia el mundo, es con el aprendizaje de servicio. Yo soy asesora del CPR de Cáceres, pertenezco al Grupo Extremeño de Aprendizaje de Servicio y pertenezco también a la red española de, de APS. Todos los pantallazos que voy a poner son de, de Rosette Valle, que es de la persona de la que he aprendido todo y con la que me he formado a lo largo de todos estos años. Y bueno, hoy como dice Alfonso, hoy es el día de, de la tierra, eh, una tierra, bueno, pues para mi entorno es agradable, yo vivo en una casa maravillosa, mi hija puede bajar al parque con su bici, estupendo, es, pero ese es, ese es mi entorno. Pero la tierra también es esto que estáis viendo, eh, en este mundo eh, que vivimos, eh, aunque lo, no, algunas personas no lo tenemos debajo de, de casa, hay guerras, hay violaciones, hay pobreza, hay hambre, hay incendios. Esto pasa. No, no de cara día a día lo veo, pero está pasando y me tiene que importar lo que pase en el mundo, me, to, me tiene que importar eh, lo que le pase al otro. Por eso es tan importante vincular la educación con los ODS. Todo eso que está pasando es un problema de todos y de todas y entre todos tenemos que resolverlo. ¿Cómo? Pues a, tra a través de diferentes servicios que podemos hacer día a día en la escuela con pequeños detalles, pequeñas tareas, eh, pequeñas prácticas para trabajar los ODS y que el alumnado sepa que eh, esto de que los niños y los jóvenes son el futuro del mundo, no, son el presente y tienen voz y tienen voto y pueden hacer. Entonces vamos a implicarnos todos mayores, pequeños, medianos, a mejorar el entorno, porque hay experiencias de APS que os podría contar desde escuelas de 0 a 3 años que han estado, por ejemplo, trabajando la igualdad de género, ¿no? Porque eh, en este mundo eh, tan feo que es el mundo que, que existe, eso, eso está, eh, ante esto, eh, ¿cuáles serían los fines de, de la educación? Eh, ¿Para qué queremos eh, educar? Está claro... Que, que En la escuela eh, queremos cultivar el talento individual. Cada alumna, cada alumno queremos que sea competente, eh, que, que sepan mucho, que sean habilidosos, que, que tengan conocimiento. No queremos que, que nuestros chavales y nuestras chicas queden excluidos del progreso so social, no. Pero al igual que hay que fomentar el talento individual, eso no es incompatible para fomentar en ellos y en ellas el compromiso social. Siempre eh, ha habido co como una ruptura entre el éxito educativo y el compromiso social y, y ahí eh, nuestra maravillosa filósofa Adela Cortina lo dice muy bien, no se construye una sociedad más justa con ciudadanos mejores. Queremos alumnos muy buenos, muy competentes, pero que utilicen esa competencia para construir y mejorar el mundo que nos rodea. Porque si no, ¿para qué sirve la educación? Esta es, esta es la base de la filosofía del aprendizaje y servicio. La finalidad de la educación consiste en formar Ciudadanos y ciudadanas competentes, capaces de formar el mundo. Una definición más teórica eh, nos lo dan nuestras compañeras y nuestros compañeros de, de Cataluña, que fue la primera comunidad pionera en instaurar eh, proyectos de aprendizaje y servicio. Y dicen que es una propuesta eh, que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un proyecto donde los participantes aprenden aprenden aprendizajes curriculares y aprendizajes no curriculares al trabajar en necesidades reales del entorno con la, fin, con la finalidad de mejorarlo. El aprendizaje mejora el servicio y el servicio da sentido a esos aprendizajes. Se aprende todavía más cuando la práctica educativa está vinculada a una necesidad social que ellos han detectado eh, porque ellos han sido la, los que han definido que hay que trabajarla, porque el docente en el aula le ha despertado esa necesidad que, que ellos desconocían que estaba pasando, como por ejemplo Sergi con su proyecto del Sáhara, y ¿qué pasa? Que de repente ese alumnado genera un compromiso y se siente comprometido a mejorar eso que está pasando y lo trabajan con aprendizaje, lo trabajan desde su currículum, desde las áreas curriculares, lengua, matemáticas, naturales, sociales. Hay muchas prácticas de, de aprendizaje y so servicio. Pues, eh, hay proyectos de aprendizaje y servicio muy, muy, muy grandes. Eh, a veces dicen, madre, ¿cómo este centro hace esto? Pero también hay, proye hay proyectos de aprendizaje y servicio que muchos de vosotros y vosotras seguramente lleváis día a día en las aulas. La típica actividad de tutores de cuento en este caso, en este caso son eh, personas mayores que quieren, tienen un reto, motivar y mejorar la lectura a los pequeños. Entonces, estas personas mayores se preparan, lo trabajan y hacen un servicio. A, eso es, a ellos les genera una motivación muy fuerte porque estas personas son personas que van a un centro de educación adultas para alfabetización. ¿Qué mejor manera y qué mejor motivación para estas personas trabajar la alfabetización si tienen como reto eh, tener una lectura y un taller de lecturas con niños pequeños? Eso tan, se tan sencillo y simple es un proyecto de APS. O cuando el grupo de sexto de primaria tutoriza cuentos a niños de infantil. Eso también es un proyecto de aprendizaje de servicios. Esto es un proyecto muy sencillo. A veces hay otros proyectos muy grandes, como la campaña de donación de sangre que llevó a cabo Hospitales de Llobregat, que juntó a varios institutos, a varios colegios de la zona, porque eh, en ese momento había una necesidad de aumentar las reservas de, de sangre de los hospitales. Entonces hicieron ese servicio, llevaron a cabo una campaña de sangre, se organizaron y eso estuvo unido junto a unos aprendizajes curriculares. Hoy hay otra experiencia de un centro de, de primaria ¿no? que tenía era una zona muy eh, con muchas dificultades, eh, un barrio muy desfavorecido, un entorno muy roto. Eh, entonces, desde el colegio se comprometieron a restaurar un parque de su barrio. Eh, se trabajaron muchísimos aprendizajes e hicieron un servicio a su comunidad. Desde que esos chavales se, impl se implicaron a mejorar su barrio, ese parque ya no ha vuelto a ser destruido, porque se generó un compromiso. Ya eran ellos lo que, lo que, los que habían mejorado el, el, el parque. ¿Qué tienen estos proyectos en común? Todos surgen con una necesidad social. Esa necesidad, necesidad social la, se puede generar en el aula. No pasa nada si esa necesidad social la, la introduce el docente en el aula. Esa, esa necesidad social surge porque va a haber un servicio a la comunidad que va a estar enlazado con los aprendizajes curriculares que yo tengo que llevar a cabo, sin olvidarnos del de trabajo en red, con los actores del entorno. En aprendizaje y servicio hay un hay una unión entre las escuelas y la necesidad social, porque si hay una necesidad social no tiene sentido que sea trabajada sobre solo desde la escuela. Lo, todas las entidades sociales que nos rodean, todos juntos, tenemos que intentar eh, trabajarla y hacer juntos el servicio. Entonces, si yo quiero empezar por primera vez un proyecto de aprendizaje y servicio, con tener estos, tres pa estos pasos claros, ya lo hago. Cojo con mi, con mi alumnado y veo el problema o reto del entorno sobre el cual mis chicos y mis chicas vamos a trabajar. Después, defino qué acción solidaria vamos a llevar a cabo para combatir el problema. Y después, relaciono esos aprendizajes día a día del currículum que yo voy a trabajar con el proyecto que estoy llevando a cabo y veo qué entidades tengo en mi zona que me pueden ayudar. Si yo, por ejemplo, en mi centro educativo, voy a hacer un proyecto de una campaña de concienciación de las personas refugiadas, pues, Jolines, voy a ir abajo, que está la Asociación Hacen de Cáceres de Personas de Refugiadas, porque me pueden ayudar. Voy a ir al IMAS, al Asuntos Sociales, a contarles mi proyecto, a ver qué puede hacer Asuntos Sociales también para colaborar. Es un trabajo en red. Aquí todos somos equipo y todos trabajamos juntos. Eh, ¿Qué servicios a la comunidad se pueden hacer? Pues desgraciadamente muchos, porque desgraciadamente tenemos muchos objetivos que cumplir y tenemos muchas cosas que intentar. Cualquier... María, María... ¿Sí? que, que tenemos que acabar? Bueno, ¿qué servicios a la comunidad puedo hacer? Pues ya con los ODS eh, tenemos muchos ejemplos. Solo deciros, para terminar, que me gusta siempre eh, que recuperemos la declaración de Ginebra, no eh, que muchas veces la, la, la decimos, se nos olvida, que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes deberán ser educados en la conciencia de que sus mejores cualidades han de ser empleadas al servicio del prójimo. Esto es APS Gracias. Muy bien, muy bien, María. O sea, ya se han dado cuenta ustedes de la emoción. La pasión, el convencimiento y la fe con que María nos ha explicado la, la estructura, los pilares, las referencias de lo que es el aprendizaje. servicio. Pero ahora viene la hora buena, la hora de la verdad. Estos dos profesores de la comunidad valenciana, Sergi y Daniel, que nos van a decir, bueno, bueno, y esto así lo he hecho yo en mi instituto, de, en mi instituto con Sergi o Daniel, da igual, cualquiera de los dos. Podéis empezar. A mí me da igual, como quieras. Pues adelante, Sergi. Vale. Bueno, pues entonces, permitidme que comparta, ¿verdad? Sí. Espero que salga bien. Vamos a ver, tranquilamente. Se bien. ve la pantalla entera. Se ve perfecto. Muy bien. Adelante, perfecto, Sergio. ocho minutos, ¿verdad, Alfonso? Bien. Vale, pues efectivamente, como has acabado diciendo, es que sin emoción no se, no se puede hacer esto, entre otras cosas porque es inevitable. Hay que hacerlo con pasión, pero la emoción viene, ¿no? Y, y de hecho espero poder yo, porque cuando hablo de este proyecto todavía, pues, a veces me cuesta. Porque efectivamente los aprendizajes que tenemos todos, tanto profesorado como estudiantes, pues creo que son bastante profundos, y evidentemente no solamente en los contenidos conceptuales, sino sobre todo, creo yo, en aquello que llamamos la transversalidad, ¿no? Nosotros eh, partimos de una experiencia previa para llevar a cabo este APS ¿no? y de una, creo, un, una orientación, digamos, en, en profundidad, ¿no? de algunas bases que vemos en profundidad. ¿no? Es decir, nosotros partimos, ha hablado antes María, yo creo en ese sentido, de una educación que debe ser emancipatoria de los estudiantes y, y también de los demás. ¿no? Partimos de una tradición también en el instituto, es decir, hay una una experiencia previa que duró bueno, unos años en su momento de, de trabajo en, en este campo de la cooperación con los refugiados saharauis, tuvo que, que interrumpirse por cuestiones geopolíticas, pero en el instituto tenemos ya claro que desde ese punto de vista emancipatorio, pues queríamos recuperar esa tarea porque nos parecía, y efectivamente ese ha sido muy, muy potente ¿no? para llevar a cabo muchas cosas. Es importante, creo, siempre destacar la importancia, ¿no? la, la, lo, lo fundamental que es tener un centro comprometido en, en este tipo de principios, con una, una base ya de, de trabajo por proyectos, de fomento de las habilidades del alumnado, ¿no? son las imágenes que he tratado de mostrar, y a través de este proyecto pues trabajamos diversas cosas que van fuera de nuestro alumnado, fuera de nuestra comunidad, pero también pensando siempre, como decía, en la emancipación, en el sentido crítico de nuestros estudiantes. ¿no? Porque, claro, ahí veíamos, voy pasando, ¿eh? no, no voy diapositiva por diapositiva porque si no, no acabaría nunca. Es para que veáis algunos flashes de cosas que hemos hecho y de los principios por los que nos regimos, ¿verdad? Eh, pero decía que mm, nos preocupa mucho que el alumnado, como decía antes Alfonso, vea también los aspectos eh, negativos ¿no? de la vida en el mundo, no mantenerlo ajeno al mundo adulto, sino incorporarlo a, a esa realidad, a su conocimiento, a su análisis, a su transformación. ¿no? Como decía Roservatje, los estudiantes son ciudadanos ya, son ciudadanos ya que pueden transformar la realidad Y desde ese punto de vista, nosotros creemos que la mejor forma de tener ciudadanos críticos es dándoles, mostrándoles esa realidad, que por desgracia pues muchas veces es más fea de lo que quisiéramos, ¿verdad? Bueno, hay una serie de objetivos que nosotros hemos trabajado, los tenéis, van apareciendo por ahí arriba, ¿no? La lucha contra la pobreza, contra la discriminación, la educación de calidad, las alianzas, la justicia… Todo eso creo que nos permite el trabajo con los refugiados saharauis. Aquí estáis viendo ejemplos de un trabajo de cooperación más, digamos, material con los eh, usuarios, ¿no? con los alumnos, con los chavales atendidos en un centro de educación especial de AUSER. Precisamente este fin de semana estamos preparando un envío ahora de material higiénico. Todo esto se ha llevado a cabo en buena medida por un par de viajes que hemos hecho eh, docentes de, del centro. En un primer lugar, hace bueno, ya casi tres años, una visita para ver las necesidades sobre el terreno, porque pensamos que el, el APS no tiene mucho sentido, sino, evidentemente, ¿no? si no se, se llevaba a cabo sobre, sobre necesidades concretas que nos planteasen los destinatarios últimos de esta tarea, aunque, insisto, nosotros siempre hemos pensado, eh, tanto por lo menos como en ellos, en nuestros estudiantes ¿no? y en los beneficios que ellos iban a sacar de todo esto. Ese viaje nos ha dado muchas oportunidades. A veces nos encontramos, y quiero decirlo también claramente, eh, problemas por parte de las instituciones que no acaban de entender, por mucho que se habla de los ODS y de los APS, no acaban de entender la dinámica y las necesidades particulares de estos proyectos. ¿no? Nosotros nos han llegado a plantear qué saca la Consellería de este, de este viaje. Bueno, pues, por ejemplo, un Premio Nacional de Cooperación al Desarrollo y todo esto que estamos haciendo creo que no es poco. ¿no? Y, lo, y las experiencias que han ganado nuestros estudiantes creo que son muy importantes. ¿vale? Bueno, veis que el proyecto tiene diversas facetas. He hablado de ayuda material, pero también estáis viendo imágenes de difusión de los, del trabajo que se ha hecho en los viajes y difusión que se ha hecho también con trabajos que estaban por ahí eh, expuestos de los estudiantes. Nuestro objetivo es... Eh, nosotros hemos pensado siempre en grande. Yo creo que los APS, aunque bueno, uno tiene que ir dando pasos y, y utilizando los recursos que tiene a mano, tiene que pensar en grande. Tiene que pensar en grande en los objetivos que queremos conseguir y nosotros lo hicimos también en las alianzas que queríamos ir obteniendo y en, y en el tipo de servicio que íbamos a ofrecer. Aquí, por cierto, está Sultana Jaya, que estos días ha sido actualidad informativa porque está sufriendo un acoso brutal por parte de las autoridades marroquíes de, de ocupantes. ¿no? Bueno, decía, entonces, que nosotros pensamos en, en grande y, y nuestra aspiración era vamos a hacer que nuestros alumnos vayan a los campamentos de refugiados, vamos a hacer que contribuyan de alguna forma a la mejora de la educación de los saharauis, que ayuden a aprender español a los niños refugiados saharauis, y vamos a intentar incorporar a esto a las instituciones que podamos de nuestro entorno. Vamos a apoyar a las entidades de solidaridad, vamos a implicar al ayuntamiento y vamos a colaborar con todo aquel que nos abra la puerta. Nosotros hemos dedicado a tocar muchas puertas y dentro del centro también, aquí tenéis un cuadro con las diversas materias implicadas, lo ha dicho antes María, vamos a hacer que esto sea un proyecto de centro y, de hecho, lo es oficialmente, pero también en espíritu y en la práctica es un proyecto que implica a bueno, todos los alumnos a través de diversos mini proyectos eh, con aprendizajes concretos en las asignaturas, pero también a una buena parte del profesorado. Estos chavales eh, están ahora en segundo bachillerato. Llevan ya un, una trayectoria de conocimiento de la realidad saharaui que les ha permitido obtener diversas experiencias. ¿no? Esta fue de las primeras, creo que tuvieron ellos. Hay otras cosas que hemos hecho, hay chavales que ya están fuera, están en la universidad. Pero nuestra idea es que esos chavales se vayan formando a sí mismos como ciudadanos responsables, democráticos, cooper eh, cooperantes. ¿no? Que busquen luego fuera del instituto también la forma de seguir este trabajo solidario. Que entiendan que hay gente que está trabajando día a día por esto y que ellos también tienen su responsabilidad en ello. ¿no? Entonces, bueno, los tres pilares que hemos desarrollado en este servicio, en este servicio sí, de la se los tenéis aquí, ayuda material, solidaridad con la causa y difusión, es decir, promover también unos valores de cooperación, de solidaridad y de conocimiento del problema, para ello, y un apoyo a las entidades solidarias. Por tanto, nuestro impacto queríamos que fuera tanto lejos como a nuestro alrededor. ¿no? Y bueno, aquí tenéis algunas imágenes de la cooperación, digamos, más puramente material, en la que se han implicado todos, los colectivos del instituto, las cajas de juguetes que mandamos, los elementos que se fabricaron en un taller y luego llegaron al centro de educación especial, vale, y eventos de una cierta importancia con figuras relevantes del movimiento saharaui que nosotros queríamos que los chavales conocieran y que vieran qué tipo de gente se mueve en estos ámbitos. vale, Y todo eso eh, contribuyeron a prepararlo de forma muy importante nuestros estudiantes, después de conocer, por ejemplo, a los niños saharauis que han venido al centro en esa cooperación ...con las entidades solidarias y que se implicaron, como veis, en la organización de la recogida de alimentos... ...en la preparación de un, de un manifiesto solidario, en la presentación y, di y dirección de las jornadas... ...es decir, un papel protagonista que ha sido llevado a cabo a través de innumerables reuniones y trabajo con los profesores. a cabo ya, no solamente nos hemos dedicado evidentemente a sufrir, porque no se trataba de eso... ...también habéis visto que hay ratos, momentos para la celebración... ...y bueno... Toda una serie de actividades que nos permiten dar a conocer dentro y fuera del centro el trabajo que estamos haciendo y, por supuesto, el conflicto saharaui. Esto es lo último que hemos estado llevando a cabo con la pandemia. Hemos comprado un proyector con el importe del premio de la red APS y hemos grabado vídeos para que allí puedan mejorar también la educación de los niños saharauis. Muchas gracias. Creo que estoy dentro de tiempo, Alfonso, por vuestra sí, atención. Si, neces si necesitas un minuto más, alguna reflexión final, Sergi. Bueno, eh, simplemente pues destacar un hecho que es la, el cambio en los participantes que nosotros buscamos. He hablado de emancipación del alumnado y creo que lo más importante de aquí, más allá de los mil euros que vamos a mandar este fin de semana en material higiénico o de la cooperación con la enseñanza del castellano, es el cambio que se está dando en nuestros estudiantes, ya digo, a un plazo dilatado de tiempo en esa ...incorporación al trabajo de cooperación y, a, y al conocimiento de otras problemáticas. ¿no? El otro día pude asistir a la presentación del estudio que han hecho los compañeros de EDUCO, que, que bueno estaban respaldaban el premio que recibió nuestro proyecto, y se hablaba precisamente de esto, ¿no? la huella que todo esto debe dejar en, una, en la comunidad y la huella que debe dejar el cambio que debe provocar en los participantes. Yo creo que eso es nuestro objetivo principal y además es lo más bonito, mientras además ayudamos a una gente que se lo merece porque es también responsabilidad nuestra. Ahora sí, creo que ya puedo acabar. Muchas gracias. Bueno, Sergi, que, que hay algún internauta que te lo ha adelantado. Enhorabuena por el trabajo. Un proyecto así deja huella en el alumnado para toda la vida. Eh, resume perfectamente cómo, cómo has llegado y, por supuesto, la felicitación por el premio. Pero la felicitación por el premio, no la felicitación porque tú, Sergi, yo aquí te veo. Veo que te sientes bien, veo que te sientes a gusto creo que te sientes convencido haciendo lo que haces. ¿eh? Seguiremos bien. al final con alguna pregunta más que espero que se vayan haciendo en el foro, ¿eh, Sergi? De acuerdo, sí, gracias, gracias a todos. Muchas ¿eh? sí, gracias. Bueno, Daniel, vamos bien. ahora, ¿cómo se dice aquello? Totus tus, todos contigo ahora, Daniel. Muy bien. Que también nos va a contar un proyecto que creo que nos va a encantar. Adelante, Daniel. Venga. Vale, pues voy a pasar a, a compartir yo también la... A ver cómo va esto. Vale. Me parece que sí, se, se ve? ve. Puedes maximizar si quieres. ¿Se, ¿Se ve bien? Se ve perfecto en la sí. pantalla completa. Vale. Bueno, pues nada, me presento, me llamo Daniel Navarro, soy profesor técnico de FP en el Centro Integrado de Formación Profesional Valle de Elda, en Alicante. Eh, yo voy a presentaros el proyecto de aprendizaje servicio en FP, que tuvo lugar el curso pasado y que, bueno, pues se llama Enrédate con el Valle. Paso a hacer una contextualización breve de, del centro donde trabajo. Como he comentado, pues es un centro integrado en el cual pues, tenemos eh, ciclos formativos de grado medio y de grado superior, así como FP básica. Eh, hay dos detalles importantes que creo que cabe destacar para un poco entender mejor eh, el proyecto que voy a explicar y es eh, la red importante que tenemos pues de, de empresas, entidades, asociaciones, colaboradoras, pues ya que llevamos a cabo FP Dual, llevamos a cabo pues lo que son las prácticas en empresa y demás, por lo tanto tenemos pues un, un contacto eh, muy estrecho pues, con, con muchas entidades. De esta manera pues, podemos también eh, detectar pues, muchas de las necesidades que tienen diferentes colectivos. Y el otro aspecto es pues, la amplia trayectoria que tiene en concreto mmm, el departamento al cual pertenezco, que es el de servicios socioculturales y a la comunidad, en eh, la redacción e implementación pues, de diferentes eh, proyectos de aprendizaje a servicio, así como de metodología eh, ABP o de, <coughs> basada en proyectos. Vale, a continuación, bueno, pues explico brevemente en lo que consta el, el proyecto, eh, se solicitó como un proyecto de investigación e innovación educativa, ya he dicho, el curso pasado, a través de la Consellería de Educación. Y bueno, pues el proyecto, eh, como, como ven, pues eh, in, implicó a cuatro familias profesionales diferentes, en concreto a nueve ciclos formativos, más o menos la mitad de los ciclos formativos que, que tenemos en el centro, y el proyecto en sí albergó a 17 subproyectos y cada uno de ellos pues con diferentes actividades. En total pues implicaron eh, 26 profesores y 26, eh, 26 profesores y profesoras. Aquí he incluido las fases de elaboración del proyecto, pero bueno, tampoco voy a, entrar a detallarlas ya que, bueno, pues no me da tiempo y no sé si hay alguna persona que, que quiere saber algún detalle más, pues luego en el turno de, de preguntas eh, no tengo problema en, en explicar algún, alguna de estas fases. Me interesa más las transferencias eh, que he llamado, que en concreto son pues, los aspectos transversales, que se, que se integran dentro del proyecto, que, que están todos ensamblados formando pues, pues un conjunto eh, robusto. En concreto, eh, el primero de ellos es se ha trabajado los diferentes subproyectos sub pues eh, se han basado todos en una metodología basada en proyectos y la metodología APS eh, de la cual estamos hablando. Además, se integraron pues, los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo, todo esto bajo una, un enfoque eh, inclusivo y plurilingüista. Bien, eh, vamos a pasar a, a, a ver en más detalle o con, con mayor detalle, pues cómo se integran estos objetivos de desarrollo sostenible en las diferentes actividades que, que están incluidas dentro de, de este gran proyecto. Aquí eh, pueden ver en la pantalla pues, seis de los objetivos de desarrollo sostenible que, que hemos integrado de manera transversal pues, en, los, en los diferentes eh, o en los 17, no en todos, pero sí en, en muchos de los proyectos que, que, que, que hemos llevado a cabo. Por ejemplo, el objetivo 3, el de garantizar una vida sana y promover el bienestar pues se trabajó a través de, de, de un proyecto online que se llevó a cabo precisamente durante el, el periodo de confinamiento domiciliario, pues bueno, en el que el alumnado de atención a, a la dependencia elaboró pues un vídeo eh, con medidas de prevención e higiene, higiene frente, frente al coronavirus. Por ejemplo, para trabajar el número cuatro, que fue el de garantizar una educación inclusiva, equitativa, etcétera, pues se trabajó a través del proyecto número 3, en el cual se llevó a cabo una intervención educativa con eh, alumnado de que, que presentaba diversidad funcional, en concreto con, el, con, el, con un colegio de educación especial, pues en el cual eh, el alumnado de, del grado, del ciclo de educación infantil, pues realizó diferentes actividades de tipo sensorial, estilo eh, eh, teatro con luz negra, mesas de luz, paneles sensoriales, etcétera. El objetivo, por ejemplo, número 5, el de la igualdad de género, pues se llevó a cabo a través del proyecto que puso en marcha el, el ciclo de promoción de igualdad de género eh, con motivo pues, del 25N, pues en el cual se hizo una ambientación general de, de todo el centro, eh, se, hizo, se hicieron actividades de teatro vivencial, se pusieron diferentes puntos violetas de información, etc. El objetivo, o el objetivo número 8, por ejemplo, que es el de promover el, el crecimiento económico y demás, se llevó a cabo por el ciclo de, de turismo, en el cual pues, se hicieron diferentes visitas guiadas a municipios de nuestra comarca eh, potenciando de alguna forma pues este turismo local y esta, esta economía eh, pues eh, local. A continuación el, el objetivo número 15 que es el, el que tiene que ver con la gestión sostenible de bosques y demás pues se trabajó eh, a través del de, eh, alumnado del ciclo de emergencias en el cual pues, hicieron labores ¿sí? forestales sí, labores forestales en lo que son las inmediaciones del instituto con la, con la tala eh, y limpieza de matorral, con lo que es el, el, la plantación de, de arbustos, etc. Y el objetivo número 16, pues el de promover sociedades justas, pacíficas, pues es un objetivo como muy general, pues que se tocó a partir de diferentes proyectos, eh, por ejemplo, el de los derechos del niño, o el taller de gestión emocional, jornadas de convivencia con residencias de ancianos, etc. Y para finalizar, pues me gustaría hacer una breve conclusión que, que extraímos a, través, ...a partir de, de los diferentes tipos de evaluación que se llevó a cabo. En primer lugar, eh, quería hablar de los logros, la, las cosas positivas que pudimos extraer de ahí... ...pues en concreto, eh, tanto el alumnado como el profesorado implicado y las diferentes entidades... ...pues dieron una evaluación muy positiva de las propuestas que realizamos. Una cosa muy importante es que eh, se mejoró el aprendizaje y sobre todo la implementación... Pues del trabajo por, por proyectos, del aprendizaje servicio por profesorado, pues que a lo mejor no estaba formado y que fue, el, fue, fue el, su inicio eh, para, para formarse en este campo y también eh, eh, ciclos que a lo mejor no habían aplicado estas metodologías que se han animado a aplicarlas y esperemos que con una continuidad de futuro. Por supuesto, como comentaba María anteriormente, el alumnado mostró una gran motivación, lo cual le ayudó a implicarse muchísimo y a coger protagonismo pues, con su propio aprendizaje. Y luego una cosa también a valorar, muy muy importante, es que el alumnado tuvo un contacto directo con entidades, con asociaciones, con empresas, en las cuales el día de mañana van a ser, eh, van, a, van a formar parte de sus tareas eh, profesionales, van, a, van, a, van a, a trabajar y a colaborar profesionalmente con este tipo de entidades con las cuales ya han tenido un primer contacto. Pero, claro, no todo, no todo es tan bonito y siempre pues, encontramos dificultades. Entonces, pues bueno... Eh, algunas de las mayores dificultades fue encontrar tiempo y encontrar espacios para que el profesorado nos coordináramos, sobre todo cuando habían proyectos que eh, implicaban a diferentes ciclos formativos, a diferentes módulos profesionales. Eh, por ejemplo, también se vio la, la dificultad en, en el tema de la evaluación individual de los alumnos, porque cuando trabajan en, en grupos cooperativos, pues muchas veces eh, se generan dificultades pues, para evaluarlos de manera individual, sobre todo cuando son muy numerosos. Y una, una de las cosas también que, que, que observamos pues fue en algunos casos la ausencia de un reconocimiento formal del trabajo que habían hecho el alumnado que en muchas, en muchas ocasiones pues con material gráfico, con prensa, pues se hubiera reconocido ese esfuerzo que, que dedicaron en tiempo eh, y que muchas veces pues no quedó muy... Muy reconocido. Y bueno, pues en último lugar las dificultades ocasionadas por el COVID, que la verdad es que el, el, el confinamiento domiciliario nos pilló a mitad, entonces hubieron un montón de, de proyectos que estaban planteados y que desgraciadamente pues no se pudieron adaptar y no se pudieron llevar a cabo. Mm, vale, pues con esto doy por finalizada mi, mi exposición eh, y nada, muchas gracias por la asistencia y, y por su atención. Bueno, pues muchas gracias a ti, Daniel. ¿eh? A ver, Además, Fíjate qué cosas, qué cosas tan... Quiero decirte, nos has contado un proyecto que no es un postureo. Mm -hmm. que no, es una, no, es una, no es un proyecto puntual que hay muchos institutos, que, se, que hay cuatro maestros, cuatro profesores entusiastas, mm -hmm. que se llevan bien, un departamento y otro, y hacen una cosa puntual y la venden y está muy bien. Yo, yo he entendido que hay, que, que, que hay cierto contagio en tu centro. O sea, que lo que estáis, lo que empezasteis un grupo, pues hombre, eh, la gente está viendo cómo lo estáis haciendo y, y, y puede ir integrándose más gente, ¿verdad? O sea, cierta generalización, ¿no? Cierta sí. Cierta generalización. Eh, y, sí eh, años anteriores sí que es cierto que se habían llevado a cabo eh, proyectos no de esa envergadura, pero sí que habían solamente. Eh, eh, involucrado a, a un departamento, uno de los departamentos más numerosos. Pero sí que es cierto que con este proyecto se ha logrado eh, expandirlo a, al resto de departamentos y la verdad es que es muy positivo. Pues exactamente. Y en el tema de la evaluación, es que, a ver, esto es otra escuela. Esto es otra escuela. Y cuando se trabaja así, pues es que la numeración, la evaluación numérica es un ridículo total. Es un ridículo total. Esto requiere abrir el paso a informes, a una evaluación cuantitativa, una evaluación que todos aprendemos, todos, todos claro, está reñido, claro. es que está reñido esto con las notas, tal cual. Sí, cuesta, hay entender? que ponerlas, hay que ponerlas, pero claro, tenemos que, que buscarnos la, la forma de poder evaluar eh, todo esto, porque al fin y al cabo… Pero hay que decirlo, Daniel, ¿esto está reñido con la evaluación eh, cuantitativa de poner un 7,23. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a, a muchísimas gracias a los tres y vamos a dar paso a un poco las preguntas que hay en el que hay en el en el chat. En el chat, porque tenemos las 8 y 20, o sea que tenemos perfectamente hasta un cuarto de hora para hacer ahora un debate, un coloquio entre todos. Lo primero eh, Ángel Tere Díaz ha, ha solicitado algunas experiencias de FP, eh, aquí has tenido una excelente experiencia. Eh, además, en la web del encuentro tienes el enlace de Daniel, que supongo no tendrá problema en informarte más o con más profundidad. Pero María ya ha estado ahí al quite y ya le ha dado varios enlaces de varias experiencias en otros centros de FP. O sea que yo espero que Ángel Tere Díaz, con, ya tienes la respuesta, la, respuesta, la respuesta dada. Y antes de dar, como ya no hay más cosas en el, en el chat, pues antes de, de preguntar en directo, de abrir el diálogo para que cualquiera de los 70 u 80 que estamos ahora pueda participar, sí que hay una, una persona en el chat, María Teresa García, que nos pregunta por la experiencia ERACIS que se está desarrollando en, en Andalucía que yo por supuesto desconozco, pero que si quieres brevemente, María Teresa, puedes abrir el micrófono y en un par de minutos nos lo, nos lo puedes contar si me escuchas, María Teresa García. María Teresa, ¿me oyes? ¿Pere, nos puedes echar una mano? Abre el micrófono, Pere. Vamos a ver si logramos. Eh, es María Teresa García. Vamos a ver. Pues, bueno, es que acaba de intervenir ahora mismo. Bueno, sí, no, pues uh, no, no la tengo por aquí ahora mismo registrada. Vale, vamos vale. a ver. María Teresa Castilla, pues eh, a las 8 y 17. Sí, ha salido, ha tenido ya que salir, sí, vale. nos ha dejado un mensaje Sí, sí, ¿no? eh, sí. Bueno, pues entonces, bueno, pues... Lo espera, espera, no, no, está aquí. Vamos sí. a ver, vamos a ver si aún vale, a... está aquí. Vamos a ver, mira, voy a hacer una cosa, le voy a mandar un mensaje personal por chat vale. y mientras seguís y si vale. aparece, pues ya enlazamos. Muy bien, pues entonces abrimos todos los micrófonos, bueno, todos no, abrimos los micrófonos de las personas que quieran intervenir en directo. ¿Eh? y abrimos el, el, las consultas las preguntas además de agradecer que estamos, que ya veo que en el chat estamos todos estáis agradeciendo el trabajo de Sergi y de Daniel pero si hay alguna pregunta más concreta porque si no vamos a tener que hacerlas María o yo o Pepe Giraldez está por ahí, gente de la casa gente de la organización vamos a poder colaborar por eso a, a Pepe le he echo un guiño ya que seguro que nos, nos pregunta alguna cuestión. ¿Rosabel? ¿No? ¿José Ferrer? ¿Tampoco? ¿Tenemos confianza? Bueno, si me lo permitís, se me oye. Adelante, sí. Uh -huh. Bueno, no, yo no quisiera porque también a estas horas ya intempestivas, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, yo eh, sinceramente felicitaros por todo el trabajo que hacéis porque la verdad es que es loable, ¿no? Eh, yo últimamente hay un tema que me está preocupando mucho porque intento introducirlo, mis alumnos son futuros docentes y es toda la parte social. Entonces, en ese sentido, estaba escuchando antes la aportación la, la de María García Barrantes, que es precisamente sobre el tema de aprendizaje servicio. ¿no? Yo lo que quisiera hacerle una pregunta, pero más que nada modo de reflexión. ¿no? De todo ese proceso que tú, que tú sigues en el aprendizaje servicio, ¿Con qué te quedas? Es decir, ¿tú qué consideras que el alumno para él tiene más valor? ¿Con qué crees que se siente más identificado o más realizado o más satisfecho? ¿Tú qué destacarías de todo? Yo destaco sobre todas las cosas que le damos voz y protagonismo al alumnado. Entonces, a darles voz y protagonismo, le generas un compromiso. Sus emociones se ponen a 100 por hora se activa la pasión y, como consecuencia, aprenden. Hombre, estás incluso citando a Ken Robinson, ¿no? La pasión por aprender. Muy bien. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti por la brevedad. Así nos gusta. Sergi, Daniel, ¿queréis completar algo antes de la siguiente pregunta? No, Daniel no. Sergi... A ver, eh, yo creo que ellos se sienten realizados particularmente cuando ven que están contribuyendo a, a hacer algo, a cambiar algo, a mejorar la vida de la gente. Y que yo creo que también eso nos muestra que los tópicos sobre los adolescentes, como estamos hartos de decir, los que estamos en proyectos, ¿verdad?, pues no son tan, tan así, ¿no?, como se nos venden. Yo veo que ellos, además, se indignan cuando conocen las injusticias, que yo creo que eso también es bueno, que nosotros procuramos siempre que la intervención sea a partir de la razón, aunque la emoción motive, pero que su participación sea importante. Mi conocimiento. Bueno, Al, Alfonso ya está aquí María Teresa, ¿eh? Si le quieres comentar algo. María, María Teresa Castilla. Bueno, un momento María Teresa, que vamos a damos paso a otra pregunta que no, yo veo, igual. Que, que que la plantean. Hay una pregunta que plantean con, con crudeza, con realidad, porque claro es mientras hacéis, vosotros que hacéis estos proyectos, la pregunta viene por parte de Lourdes Rodríguez. ¿Y la asignatura qué? Y dais los contenidos y el programa y tanto tiempo dedicado a esto, eh, ¿qué pasa? Daniel, ¿qué pasa Sergi? Bueno, eh, a ver, la cuestión no es sustituir una cosa por la otra, o sea, la cuestión no es voy a hacer un proyecto y dejo de lado el currículum que tengo que dar con los alumnos, la cuestión es trabajar ese currículum pero a través de un proyecto de manera que, y sobre todo es muy enriquecedor cuando el proyecto alberga diferentes asignaturas, entonces en cada asignatura se trabaja una cosita y cuando empiezas a sumar pues tienes algo grande. De manera que los contenidos eh, los estás trabajando pero dándole ese enfoque, esa finalidad. Entonces la cuestión, repito, no es sustituir, es le quito tiempo a, a lo que son los contenidos de la asignatura para hacer el proyecto, sino que aprovecho y la finalidad de, de, de los contenidos es llevar a cabo ese proyecto. Sobre Gracias Daniel, particular. Sergio, en la misma línea supongo. Yo es que con eso también la pregunta es cruda, pero la contestación en mi caso también lo es porque si realmente nos preguntamos, es un debate que lleva décadas sobre la mesa, ¿no?, la cuestión de los contenidos y demás, ¿realmente la educación para qué está? ¿Está para embutir contenidos que no tengan sentido, ¿no? aquello del significado que parece que, que no siempre se tiene en cuenta, que no tengan sentido para los estudiantes, o se trata de eh, construir, ayudarles a construir su personalidad, ayudarles a emanciparse, ayudarles a mejorar la sociedad, ¿no? Yo creo que las leyes educativas tenemos que acogernos también a los objetivos que plantean ellas mismas. Sí. Que luego son contradictorios muchas veces con, con otros aspectos de la propia legislación, ¿no? Pero yo creo que hay que agarrarse a eso. Y, y yo personalmente opto por quitarme el agobio de completar unas programaciones que muchas veces cuando se completan estamos haciendo eso que han dicho muchas veces los, los innovadores de los años 90, ¿no? Aquello de yo hago como que enseño y ellos hacen como que aprenden. Yo siempre me acuerdo de Francisco Javier Merchán con su análisis de las cosas y, y en lugar de hacer eso, que a ellos a veces les beneficia porque hacen como que, y a nosotros también nos quita problemas, pues vamos a implicarnos en cambiar la sociedad y la vida de la gente, ¿no? Entonces, ¿ahí caen contenidos? Pues lamentablemente sí, pero en septiembre realmente han adquirido todos los contenidos. Yo creo que también hay que plantearse la, la pregunta, ¿no? A lo mejor alguien puede pensar que soy un cínico. Pero es que al final, pues hay que tomar decisiones y no, no, no, no. yo creo que las decisiones tienen que ver con la concepción que tenemos de la educación. Si es emancipatoria, yo creo que es lo principal. De acuerdo, Sergio, idea. me parece estupendo que además hayas contestado con esa, con esa claridad. Por supuesto que desde el respeto a otros tipos de escuela más transmisiva o más, o más histórica. Pero, al, Alfonso, eh, ¿podría intervenir? ¿Perdón? A, Alfonso, ¿podría intervenir? Quisiera decir una cosa al respecto. Pues muy brevemente porque nos queda minuto y medio y hay que dar la palabra a María Teresa García. Pues, pues mira, adelante, muy, adelante, muy, jefe. Solamente, solamente quería proponer una síntesis de los posicionamientos, es decir, totalmente de acuerdo con lo que acabáis de comentar Daniel y Sergi, pero también totalmente de acuerdo con que el alumnado ha de adquirir unos claro, contenidos. Claro y unas habilidades, unas competencias básicas. Entonces, quizá, y la solución de esto, pues a ver, definamos cuáles son estos contenidos y competencias básicas imprescindibles. Pensemos que realmente en educación lo que más interesa es el desarrollo personal, el, el hacer personas que puedan adaptarse, ser buenas personas, comprometidas, etcétera. Pero para ello necesitan una mochila, un bagaje de contenidos determinados. Por lo tanto, creo que la solución ha de ir por ahí para que la mitad del currículum, que sería lo imprescindible, se defina bien y en la otra mitad se promueva la realización de, de proyectos del tal, siempre que cubran estos planteamientos que estáis defendiendo. Y nada más. Breve. ¿Puedo decir algo yo que no he dicho nada? Muy bien. Un, un, un momento un momento, que tenemos que dar la palabra. Bueno, eh, venga, adelante, adelante. Pero muy breve, eh, compañero. No, me dirijo especialmente a Servi, eh, simplemente por, una, por dos razones. La primera de ellas es porque en el año 91 formé parte de un grupo de profesores que estuvimos en los campamentos saharauis en Argelia, en Tinduf. En una labor, que en principio a través de ONG, eh, realizamos una formación del profesorado. De acuerdo con con los espíritus de la LOXE, ¿recordáis lo antiguo que era eso? Bien, eso tuvo una consecuencia en nuestros alumnos y fue que todos nuestros alumnos a nuestra vuelta lo contamos de tal manera, vinimos tan impresionados que mantuvimos la impresión en nuestros alumnos de tal manera que ese año mandamos una tonelada de material escolar a, a los campamentos. Y no solo eso, sino que conseguimos además que Iberia la transportara gratuitamente. Esto eh, no se consigue si no tienes una red de estudiantes y de familias que te están apoyando. Y el resultado no fue eso, fue la implicación de los alumnos. Fue la mejor lección de geografía, de geología, de... Eh, de de enseñanzas transversales, de matemáticas, de cálculo, etcétera, etcétera, que le pudimos dar a nuestros alumnos. Y ahí estaba el currículo. Amigo Pepe, qué bien, muchas gracias. Y cerramos ya la mesa redonda, pero hemos de dar la palabra a quien le hemos pedido que nos explicara en un minuto, dos, no más. María Teresa García, ¿serías tan amable de contarnos qué es esto de la experiencia Eracis de Andalucía? Hola, buenas tardes. Disculpad que antes no, no conseguí abrir el micro. Pues mira, era no era tanto una pregunta, sino simplemente escuchando las interesantes experiencias que habéis planteado, que la verdad es que me parecen geniales. En Andalucía tenemos, dentro del de ERACI, corresponde a unas siglas, que son una es una estrategia, es una estrategia regional andaluza para, para la cohesión y la inclusión social. En, con, con iniciativas de intervención en, en zonas desfavorecidas. Y, y claro, la verdad es que la motivación... Nosotros vamos estamos realizando en colaboración con algunos centros escolares que han presentado proyectos al programa Impulsa. Os lo comentaba porque, vamos, me imagino que vosotros también en vuestra comunidad tendréis algo similar o parecido. Pero escuchando era, oh, me estaba emocionando porque el alumnado, la, la capa, las capacidades, estaba diciendo ahora que qué capacidades o qué competencias o qué habilidades y destrezas adquieren, el hecho de que ellos mismos puedan diagnosticar y puedan detectar cuáles son las necesidades de la población, las, las suyas propias como protagonistas de las acciones educativas. Y además, las la, la de otra, otras personas que están en su mismo pueblo, en su mismo barrio, en su misma comunidad, en el ámbito internacional, porque también están se han hecho se han hermanado con otras, con otros países y con otras situaciones muy parecidas en otros en otro sitios. Y la verdad es que, claro, escuchando, viendo, digo, ¿conocéis esta experiencia? Porque sería interesantísimo el poder visibilizar, vamos, dar a conocer la vuestra, el que también se conocieran. Y, y no sé, fuera un marco quizá también más de, de ampliación. os escuchaba y la verdad es que genial. Vamos, enhorabuena porque sí. yo creo que, bueno, al hilo de lo que se estaba comentando, de que se aprende en el aprendizaje, estos aprendizajes son aprendizajes de la vida y experiencias vitales muy interesantes que son las que calan en el currículum educativo y las que les permite también adquirir conocimiento y construir conocimiento desde la corresponsabilidad, que es muy interesante y yo creo que ahí es donde también hay que poner un poquito el foco de, de actuación educativa. Nada más, me he intentado, no sé, era, no era tanto una pregunta, sino era, oye, ¿lo conocéis? Es no, no, no, no. interesante, además, y seguramente que, que tenéis algo parecido en vuestro ámbito, vamos, en vuestra comunidad, similar. Es el programa Impulsa, no sé, seguramente lo conocéis os le echáis un vistacillo, os puedo, si acaso luego, por como tenéis vuestra, vuestros enlaces, os lo, os lo puedo pasar. Muy bien. Y, y nada, y, y, y en, en comunicación para lo que lo que prevé ahí. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti por este, el directo, ¿no? El rabioso. El, directo. el rabioso directo. Gracias. Y, y nos tenemos que despedir. Nos